¿Qué tal gente de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video para tu JDS El día de hoy les enseñaremos a cómo crear un banner personalizado Para tu canal de YouTube Para todas aquellas personas que les gusta ser youtubers Bueno, yo estoy acá en mi PC Lo único requisito que yo puedo pedir es que tengas una PC y tengas internet nada más No vamos a utilizar Photoshop, no vamos a utilizar Corel, nada de esos programas Este es un tipo de crear banners muy fácil ya que puede hacerlo cualquier persona que esté disponible o pers cualquier persona que no pueda pues lo va a hacer con la ayuda de este video yo creo que lo va a hacer entonces como primer paso vamos a hacer lo siguiente yo tengo ya mi navegador preferido que es Google Chrome entonces una vez que estemos en Google Chrome y vamos a ver Google Chrome lo que vamos a hacer es copiar este primer link que tengo acá que es mi blog para poder empezar con vamos a copiar entonces en el buscador te va a cargar mi blog bueno en este caso lo tenemos acá tutoriales js vamos a abrir en pantalla principal nos aparece crea tu propio banner vamos a abrir esa primera parte entonces una vez que nos ha abierto esa primera parte lo que vamos a hacer es lo siguiente bueno Acá dice crear tu propio banner sin programas para tu canal de YouTube. Bueno, pues ya lo tenemos acá. Dice: Como primer paso, abriremos el enlace que nos llevará al editor que necesitamos. Abrir este link que te llevará al editor que necesitaremos. Dice, ¿Cuál es el link? Entonces, a partir de acá, de la H, para adelante es el link que nosotros vamos a necesitar. Pues yo le voy a dejar acá en el blog, ya que esto. Está copiado acá ya Pero también les voy a dejar en la parte de abajo de acá de notas Lo pueden ver más grande Y también pueden copiarlo, copiarlo de esa parte Entonces voy a minimizar esto Ya una vez que ustedes copien este link Por ejemplo yo voy a copiar Y lo voy a agregar una nueva pestaña en la parte de arriba Y lo voy a dar en buscar Entonces control V y entra Vamos a buscar Rápidamente te va a cargar entonces el navegador Una cosa y un pequeño detalle que tenemos que tener en cuenta acá en la parte de arriba donde está el link de, de la página que es, que es el editor al costado hay un candadito si lo das en ese candadito te va a abrir una pestaña pequeña donde dice Flash certificado croquis configuración de sitio por ejemplo si por A o B no te permite abrir como vamos a hacer a continuación por ejemplo vamos a, dar, vamos a refrescar la página en este caso te va a salir así muchos casos de ustedes porque pues su Adobe Flash no está habilitado. ¿Qué van a hacer? Cuando les sale este caso, pues en la parte de arriba se ubican donde está el link. Van a dar en el candadito nuevamente. Bajan donde dice flash. Y donde dice preguntar por determinado, le hacen clic. Y lo van a dar en permitir. Entonces, una vez que está ahí, lo van a cerrar esta pestaña. Y lo van a refrescar la página. Automáticamente ya te llevará entonces a una pestaña algo así. Como lo tenemos acá. ¿no? Una vez que hayan cargado el link. Este link está sombreado de color azul, pues le llevará al editor que es este, bueno como segundo paso tenemos acá que descargar la plantilla que dejamos en la parte de abajo que está vía Mega entonces vamos a donde dice descargar bueno car cargará Mega rápidamente y lo van a dar en descargar entonces ya se ha completado Siempre la plantilla se va a descargar en descargas, en la carpeta de descargas, por ejemplo vamos a dar en mostrar carpeta y en la parte de acá por ejemplo está en descargas, ¿no? Yo lo voy a mover a escritorio, ya está. Entonces una vez que lo hayamos movido para cada escritorio vamos a cerrar esta pestaña. Ahora continuando nuevamente al blog. Ya una vez que hayamos descargado esa plantilla nos iremos nada más al editor. Ahora vamos a dar acá la opción donde dice browse Y en este caso nos iremos al escritorio. Y vamos a buscar la plantilla. En este caso lo tenemos en la plantilla 1. Vamos a cargarlo. Y te, pues te aparecerá una pantalla algo así. Ahora sí ya está todo fácil. Es más fácil hacer el proceso de aquí en adelante. Por ejemplo si nosotros queremos ponerlo un efecto Tenemos varios tipos de opciones en la parte de abajo Como en la parte de acá donde dice TEAD que tenemos texto, stickers, bordes Bueno, Ovelary, efectos Yo voy a colocar por ejemplo acá donde dice Ovelary a ver, En la parte de acá Y buscaré algo que lo quede bastante bacán a mi, a mi banner Por ejemplo voy a cargar esta imagen Que está quedando todo bien y bueno, pues si ustedes quieren para Free Fire, yo por ejemplo voy a crear esta cabecera para un canal de Free Fire. Entonces, como me ha caído bien bastante bien esta opción, lo voy a dar en aplicar. Y ustedes también, por ejemplo, hay efectos, también lo pueden poner efectos. Hay bordes también, stickers. Y una vez pues ya que tenga acá todo listo esta barrita negra que es la plantilla, ya lo he coloreado a mi gusto ustedes también pueden hacerlo a su gusto a lo que más les guste acá en la parte de abajo tienen las opciones que pueden poner lo que ustedes deseen ojo, esto es un archivo como ustedes pueden ver grande, solo en la parte de abajo también está blanco en el centro está color pintado porque eso es solamente que se va a colocar a su canal cuando ustedes suben la plantilla en este caso si el efecto por ejemplo pasa hasta la parte de arriba no hay ningún problema, solamente que cuando ustedes ajustan su plantilla en YouTube se va a quedar solamente lo que es el del centro. Entonces una vez que ya por ejemplo hayan colocado un efecto o lo que ustedes hayan gustado. Yo también voy a colocar por ejemplo renders. Que viene a ser un render. Voy a buscar entonces en la parte de arriba. Voy a agregar una nueva pestaña y voy a buscar renders de Free Fire. Entonces buscamos. En este caso no se nos ha encontrado, yo voy a poner imágenes. Imágenes de Free Fire en PNG. Entonces ahí ya tenemos un resultado. Vamos en imágenes. Por ejemplo cargamos este personaje. Vamos a ver si está en PNG. Lo damos en guardar imagen. Yo voy a guardar en escritorio. Poner un render. Uno. entonces voy a dar en guardar ahora voy a descargar por ejemplo el de acá voy a, voy a ver que está en, en png el de acá también está en png voy a dar guardar imagen y voy a colocar render 2 2, entonces voy a guardar en escritorio ya he descargado dos renders ustedes pueden colocarlo más a su gusto lo que ustedes deseen ya voy a cerrar la esta pestaña y iré nuevamente a mi editor Ahora, ¿por dónde, ¿cómo vamos a colocar esos renders? Entonces, como les estaba repitiendo en la parte de abajo, tenemos varias opciones. Voy a dar en la opción donde dice ajust, Ajustment, que viene a ser acá. Y luego lo voy a dar donde dice Agregar una imagen. Acá lo tenemos. Bueno, nos va a llevar para abajo donde dice bro que es Cargar. Y al escritorio, ¿no? Donde guardé los renders que tenía. Acá en este caso tengo Render 1. Ya lo tengo acá voy a hacerlo más pequeño ojo como les dije, si es que por ejemplo esta imagen pasa el tamaño es demasiado grande no, tiene, no hay ningún problema, ustedes pueden ponerlo porque youtube lo va a ajustar solamente hasta donde está el color solamente por donde está la media nada más, ya cuando yo lo ajusto van a poder verlo, una vez por ejemplo que ya lo he agregado va a quedar ahí yo lo voy a dar en aplicar, también pueden bajarlo la opacidad o la color lo voy a dejar ahí y lo voy a dar en aplicar Ahora voy a colocar el otro, la otra imagen. Me voy nuevamente ahí, voy a browse y lo voy a dar en Render 2. Voy a abrir y ya lo tenemos acá. Lo voy a hacer más pequeño porque está muy grande. Como lo estaba repitiendo, no se preocupen por el tamaño, ya que cuando ustedes suben esta plantilla o este banner para ir a su canal de YouTube, automáticamente YouTube lo va a recortar solamente lo que está el render nada más no lo va a salir no va a salir por abajo así como está acá no como lo estamos editando entonces lo voy a colocar en la parte de acá y lo voy a dar en aplicar bueno una vez que ya estamos ahí pues ya está quedando casi no casi perfecto pero ya está quedando un poco bien nuestro nuestro banner voy a hacer lo siguiente en este caso nos faltaría lo más importante no que es texto, texto o el nombre de nuestro canal en la parte de abajo donde dice ta donde está la teila, ahí hay tipos de texto que ustedes pueden colocarlo o también pues pueden generar un texto en png o una imagen donde lo podemos encontrar, yo les dejaré debajo del, de donde descargaron la plantilla les dejaré un link para que entren a una página para que puedan descargar para que puedan descargar entonces la Perdón, para que ustedes puedan crear esa imagen en PNG que les estaba diciendo con su nombre, con su tipo de nombre. Por ejemplo, vamos, yo por acá lo tengo, el, lo tengo la, ya el link. Yo les dejaré debajo del blog donde puedes generar, por ejemplo, un logotipo. Acá tenemos varios tipos de letra. Por ejemplo, vas a coger el tipo de letra que tú desees. ¿Cómo lo vas a hacer? Por ejemplo, en este caso voy a colocar esta letra de color azul vamos ahí vas a poner el nombre de tu canal por ejemplo que se llama, en este caso ya lo tengo ahí js, lo das clip sobre la imagen lo das en guardar imagen vamos a guardar en escritorio, guardar ya eso sería todo en cuanto a estas letras ustedes pueden hacerlo así de forma muy rápida yo no, voy a, no me interesa esto solamente es una enseñanza para ustedes yo lo voy a cerrar y voy a ir nuevamente a mi editor. Bueno, pues si quiero poner esa imagen en letras, ese nombre en PNG, nuevamente iré donde dice agregar imagen. No solamente lo vamos a probar, lo vamos a en bros escritorio, y vamos a ver las letras que creamos, que lo tenemos acá. Por ejemplo, acá lo tenemos, vamos a estirar. Nos está quedando casi perfecto, pero a mí yo no voy a colocar estas letras en PNG que lo creemos. En, en el generador En el texto generador La cual lo voy a borrar Entonces no lo voy a colocar aquí, lo voy a cancelar Pero yo voy a colocar un texto De acá del mismo editor Que me ha gustado las letras bastante Voy a seleccionar la parte de acá Y colocaré El nombre de mi canal por ejemplo Ahora Vamos a colocar el nombre Ya está, ahí lo tenemos entonces Ya en la parte de abajo Escribe el nombre Ahora lo tenemos en la parte de arriba, ustedes se dan cuenta Con una letra casi Que no es tan No queda bien pero Lo vamos a cambiar donde dice acá Hone". Vamos por ejemplo a cambiarle este tipo de letra Vamos a hacerlo más pequeña Y también pueden cambiar, cambiarlo la color, o es sea, la color que ustedes quieran Pueden ponerlo verde la color que ustedes más gusten, abajo tenemos bueno yo lo voy a dejar ahí nomás porque esto solamente es una enseñanza esto no va a quedar bien y a todos depende de ustedes cómo quieran realizarlo su plantilla o su banner, bueno ustedes pueden implementarlo pueden ponerlo más blogs, pueden ponerlo más efectos yo solamente lo voy a poner este nombre que es algo simple y lo voy a dar en aplicar entonces como ustedes pueden ver pues así nos va a quedar un banner como les estaba repitiendo hay varias opciones ustedes lo pueden colocar abajo hay stickers en este caso, bordes hay también el Kenwar, que es algo muy importante por ejemplo vamos a colocar otro efecto a ver vamos a colocar el efecto de acá como ustedes pueden verlo es algo muy hermoso que le está quedando no lo voy a dejar en este fondo entonces y ya me voy a ir rápidamente a guardar, cómo vamos a guardar esto no? vamos a ir acá arriba en la parte de arriba donde dice save ya está creado mi banner ojo, ustedes pueden verlo ustedes pueden agregarlo lo que deseen especialmente yo lo he creado para Free Fire, pero ustedes pueden crearlo para otro tipo de canal que ustedes tengan y también les enseñé cómo crear lo que es los textos generados en imágenes PNG entonces ya una vez que esté listo, yo lo voy a dejar ahí le voy a dar en save voy a dar todo y lo voy a dar en guardar. Que es save. En este caso dice plantilla 1. Yo le voy a poner un nombre. Plantilla de. Y lo voy a dar en guardar. Entonces ya se ha guardado. Ahora sí vamos a ir a nuestro canal de YouTube. Para poder ingresarlo a ver. Nuestra. Cabecera yo voy a salir de mi cuenta. Y voy a dar donde dice acá. Por ejemplo, voy a, colocar, voy a colocar a este canal de acá que tengo. Lo voy a colocarlo ahí porque el otro canal lo recuerdo. Entonces, vamos a probarlo nada más. Vamos a, a nuestro canal. Tu canal. En la parte de arriba te saldrá una camarita. Lo vas a dar ahí en la camarita. Entonces, va a esperar un momento. Y en este caso te va a pedir que subas no tu... Que es tu... Y viene a ser tu banner Lo vamos a dar donde dice Cambiar Iremos a escritorio Donde guardamos ese Ese famoso banner Lo tenemos acá Acá lo tenemos banner Y lo vamos a dar en listo Ahora le vamos a dar en publicar Ya está entonces ya se ha guardado, lo vamos a dar en la parte de abajo, ir al canal. Y como tú puedes ver, eso es nuestro banner que hemos creado. Nos ha quedado bastante bien y es que no lo implementamos tanto, puesto que ya o sea, no tenemos las herramientas necesarias. Ustedes pueden poner varios renders. Como les repetía, no se coloca lo, lo color blanco, solo se cono, coloca lo que hemos realizado el trabajo, solo las personas. En este caso, por ejemplo, la, el personaje KD de Free Fire que hemos puesto uno a cada lado no sale completo no sale lo, solamente lo que está dentro del banner bueno eso fue todo espero que les haya gustado el video no olviden suscribirse y darme un buen like y nos vemos en un próximo video suscríbase a mi canal de tutoriales js ya que estaremos con mucho más aportes para ustedes les dejo acá con mi canal de YouTube que es tutoriales js